el hombre que te ama hace estas cinco cosas por ti cuando un hombre realmente está enamorado de ti cuando él ve en ti un futuro a la persona de su vida a la mujer con la que quiere tener sus hijos manifiesta una cantidad de cosas una cantidad de comportamientos actitudes que generalmente te convencen de que él te tiene en alta estima de que él está enamorado de ti y que él te valora por lo tanto ¿Cómo tú sabes que un hombre realmente te quiere? ¿Cómo tú sabes que él piensa en ti? ¿Cómo tú sabes de que tú para él eres lo más importante en su vida? Bueno, hay cinco cosas que él va a hacer que te van a convencer de que tú eres la mujer de su vida. Hola, ¿qué tal? Este es Marco. Y si tú ves manifestado estas actitudes... En un hombre, o si eres un hombre y las ves manifiestas en una mujer, es porque ella te ama, te valora, te estima y te tiene como su prioridad. Y antes de empezar con este video, quiero pedirte que cuando termines de ver este video, me dejes el emoji de un corazón amarillo en los comentarios. De esta manera sabré que te ha gustado este video y que te lo has visto hasta el final. Así antes de continuar te invito a que te suscribas y formes parte del más de un millón de personas que conforman este canal. El hombre que te ama realmente manifiesta una serie de conductas que te convencen de que eres amada, eres valorada, eres estimada. Y esto se nota porque incluso la gente lo nota, la gente te lo menciona y hasta te dicen que tú con él hacen una pareja ideal. Sin embargo, hay momentos en la relación que tú puedas llegar a sentir que quizás las cosas no sean como tú crees que son, y tengas dudas de si te aman o tengas dudas de si realmente te quieren porque no estás acostumbrada a que realmente te hayan aceptado en el pasado o sientas que de alguna manera no he sido querida en otras ocasiones. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que él manifiesta? La primera cosa que un hombre manifiesta cuando te ama de verdad es que te da tu lugar. La primera cosa es uno que te da tu lugar. Cuando un hombre te da tu lugar, realmente se trata de una forma en cómo él organiza su vida, su tiempo, sus prioridades, sus compromisos de tal manera de que tú no sientas su ausencia. Y con ello no quiero decir que él va a estructurar su vida para que solo tú quepas en ella, sino que va a haber un momento clave en el que tú te sientas satisfecha y bien llena, llena del cariño que él te da. No vas a sentir la sensación de que te está empalagando de su atención, pero tampoco sientes la sensación de que te hace falta su atención. Básicamente la sensación que tú experimentas es satisfacción, plenitud, armonía, porque él ha organizado su vida para que tú tengas un lugar preeminente y un lugar privilegiado en ella. Esto no quiere decir, decir que abandone a sus amigos, no quiere decir que deje de frecuentar a sus amistades, a gente con las que él creció, con las que sostiene una relación de trabajo, sino que sencillamente deja de lado el estarse viendo con otras mujeres en plan romántico y se limita a tener amigas en, en el plano de lo razonable. Es decir, está bien, se tomó un café con una de ellas, pero no va a más. Te da tu lugar y la gente lo ve, la gente entiende desde un principio que tú eres su novia su esposa y su mujer número 2 te escucha cuando un hombre realmente está interesado en ti muestra interés en tus preocupaciones los retos y los desafíos que tú tienes y le presta atención a las frustraciones que tú constantemente tienes que pasar como mujer como ama de casa como profesional como madre como hija como abuela como tú quieras al final él se enfoca en prestarte atención y no ofrecerte soluciones inmediatas, sino sencillamente prestar su oído a tus palabras. Hacer que tú encuentres en él ese pedacito de espacio, ese pequeño espacio de confort donde tú puedes drenar, puedes ventilar aquellas emociones que te están creando y causando dolor. Un hombre que realmente te ama, te escucha. Le presta atención a las cosas. Le presta atención a los detalles. Está atento a lo que te está ocurriendo. Al final de cuentas. Es como aquella persona que tiene una planta. La riega, la cuida, la poda. Le agrega el abono que este necesita para que pueda crecer fuerte. Y se encarga de ir quitando, y se encarga, perdón, de ir quitando aquellas ramitas secas que van quedando. Se preocupa de que ningún insecto o bacteria o plaga le haga daño a la planta al final escucharte es el equivalente a cuidar de algo muy preciado número 3 te tiene paciencia naturalmente tú como mujer pasas muchos retos de día a día tienes momentos en que estás estresada por las cosas que te pasó en la oficina y quizás de alguna manera hay cosas que no has podido controlar se te han escapado de las manos y necesitas un tiempo y a veces no eres capaz de poder responder como él quisiera No eres capaz de responder Por ejemplo en la cama No eres capaz de responder En las caricias Estás inmersa en un problema Que acabas de tener Estás inmersa en emociones que no logras resolver y él te va a tener paciencia. Él va a estar ahí esperando a que tú poco a poco vayas resolviendo aquellos problemas que te aquejan. Puede ser que todavía no superes un trauma de la niñez, puede ser que todavía no superes la carencia de amor por parte de tu padre o de tu madre, pero él está ahí siendo paciente, entendiendo que tal vez ahora no seas cariñosa, no seas tierna por algún problema. Que sufriste cuando eras niña él es paciente porque entiende que solo su amor podrá ayudarte a que tú te apertures y te abras con él de modo tal que la relación sea funcional y los dos disfruten tiempo el uno con el otro la paciencia creo al final es una de las señales una de esas cosillas que te convencen de que él quiere estar a tu lado te va a amar te va a respaldar y va a estar aquí para ti. Número 4. Acepta tu pasado. Seamos honestos. El hombre promedio, el hombre común, no tiene tanta vida social y íntima por no decirlo amorosa como la mayoría de mujeres. El hombre promedio regularmente es alguien que se mantiene casi virginal a cierta edad porque no la tiene tan fácil a la hora de conseguirse una pareja y por lo tanto pues no va a tener tantas parejas como otras mujeres. Cuando un hombre realmente te ama, cuando un hombre realmente te quiere, va a dejar de lado esa sensación que le provoca el no igualar la cantidad de romances que tú has sostenido y lo hace sencillamente porque te ama y, y va a ignorar si no es que va a aceptar de buena gana tu pasado y la cantidad de hombres que ahí se alojan. Seamos honestos, cuando un hombre no te ama no te va a aceptar así solo hayas tenido un solo novio. Pero cuando un hombre te ama de verdad, tú incluso pudiste haber sido trabajadora que prestaba sus servicios íntimos y hayas estado con muchísimos hombres en tu vida e igual te va a aceptar. Y no solamente hablamos de lo íntimo, hablamos de cualquier otra cosa trágica que te haya pasado. Por ejemplo, que le hayas puesto los cuernos a tus exparejas, el hecho de que hayas lastimado a otras personas o el hecho de que hayas cometido errores en tu pasado. Él las entiende, siente y sabe y entiende de que esta es tu redención y te va a aceptar con todas las cosas que pudiste tú haber hecho en el, en el ayer. No importa si en tu vida figuran cientos de hombres, no importa si en tu vida figuran tragedias, si figuran errores de que lastimaste a alguien, figuran también conflictos con otras personas, da igual, al final de él entenderá que amarte a ti es amar tu pasado. Lo que tú tienes que hacer realmente es dejar que él lo conozca, porque no es justo que él ame una versión incompleta de ti. Si te va a amar, que te ame con toda y tus cicatrices no solamente con la piel tersa que adorna tu rostro número 5 otra de las cosas que realmente hace un hombre cuando te ama y cuando entiende de que tú eres la mujer de su vida es que piensa en tu disfrute y tu satisfacción la cosa número 5 que él hace es pensar en tu disfrute y satisfacción. La realidad es que a muchos hombres y particularmente aquellos que tienen la posibilidad de estar con muchísimas mujeres ya sea por belleza física, status quo o lo que sea, generalmente no se ocupan de preguntarse de si la chica le gustó lo que pasó o si disfrutó de la... Del encuentro íntimo. Ellos simplemente vienen, se desnudan y se van. El hombre que te ama independientemente de si sea un adonis o si sea un muchachito totalmente promedio que no tiene mayor atractivo físico, independientemente de, independientemente de eso, perdón, él te va a amar, te va a querer, te va a estimar y por lo tanto va a pensar en tu disfrute y satisfacción, tanto en lo íntimo como en todas las esferas y facetas de la relación. Espero que este video te haya gustado y espero que puedas dejarme tu corazón amarillo en los comentarios, de tal manera que yo sepa que este video te haya encantado y no me voy sin antes sugerirte que te suscribas y me des tu manita arriba y, y le actives la campanita de notificaciones. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en otros videos que te voy a dejar a continuación. Un abrazo.